Lo apago y me voy al último modo que se llama Total. ¿Por qué se llama Total? Saben que me creerán que nunca me había fijado que si se llamaba total? total. Total. Total. No sé, pero es como para... ¿Qué es lo que dice? Patch Level. Ah, ya. Este controla el volumen general del, de, de toda la mezcla de efectos que estáis haciendo en este momento. Entonces ahí mezclo, es el volumen. Y también tiene otros parámetros que se le pueden poner. Ah, ya, en este RTM eh, se le se puede programar también el pedal. ¿Qué es lo que va a controlar? Les sugiero de que vean el manual porque esto ya es más, vamos a entrar más en mucho detalle aquí. Acá con este parámetro veo el destino. ¿Qué es lo que voy a controlar? La modulación. Delay. ¿Se fijan? Delay. Ahí está. Es lo mismo que apretar este botón. Pero acá puedo decirle cuál es el mínimo y el máximo de lo que estoy controlando. Para eso sirve ese RTM que está al final en el, en el modo total. Y acá está el nombre. Uno puede cambiarle el nombre al, al patch. Bueno, en este caso no puedo porque estoy editando un patch que es... ¿Cómo que se llama? En realidad sí puedo. Sí puedo, pero no puedo. No puedo porque es un patch que no se puede modificar. Los 100 primeros patch que vienen con números, del 0 al 99, no se pueden modificar. Lo que vamos a hacer para hacer un ejemplo de todo esto que aprendimos es modificar este mismo patch que se llama Angus. Lo vamos a modificar y lo vamos a grabar en un patch. Esto tiene 100 patches que vienen de fábrica, que son del 0 al 99, y ya vienen con nombre con todo, 99. Después cuando paso del 99, empiezan con letras, letra número, A0 hasta A9, a y después viene el B0, así sucesivamente, hasta la J. Llego hasta la J y J. Estos están vacíos, así que no suena nada. <risa> suena la guitarra sin ningún efecto. Llego hasta el J9, 9, que es como decir el 99. Y después me paso y vuelvo de nuevo al 00. ¿Se entiende? <risa> Espero que sí. Entonces, una de las gracias que tiene de que tenga estos 100 modos ya predefinidos es que si te gusta alguno de estos modos, lo puedes modificar. Y puedes, y puedes guardarlo después en un, en un banco que sea editable. Busquemos uno y lo vamos modificando. Ya, modifiquemos este que estaba bien fome en realidad. Para ver si le podemos arreglar algo, mira. Angus. ¿Adivinen por qué se llama Angus? Adivinaron. Ya, miren. Una de las cosas que vamos a hacer es sacarle volumen. Lo malo que tienen estos volúmenes, estos pedales de volúmenes, es que la subida y la bajada es lineal. No funciona igual que como funciona la perilla de tu potenciómetro de la guitarra. Ya, modifiquemos este. Le vamos a sacar el volumen. No sé si se fijaron, pero apenas apreté aquí, me aparece este que se llama Store Swap. Me aparece en rojo. ¿Por qué? Porque modifi estoy modificando, ya modifiqué un efecto, entonces lo puedo guardar. Pero obviamente no lo puedo guardar en ese banco 0.7. Tengo que guardarlo en un banco que sea editable. Entonces eso es lo que vamos a hacer de ejemplo. Vamos al compresor. Le ponemos compresor. Pongámosle por puro molestando. Sense. Pongámosle harto Slow. Fast. artosense. sense. No, no le vamos a colocar compresión porque le vamos a poner harta distorsión. Efecto, algún efecto? <risa> Esto tenido, resonance, booster, trémulo, rain, mold, slow attack. Pongámoslo en octavador. Ya, dejémoslo así. No, le voy a poner un poquito más. Ya, ahí. Noise Reductor, dejémoslo tal cual, high Stack, dejémosle ese, pongámosle más ganancia, 100, Tone, está muy chillón, dejémoslo ahí como la mitad. o probamos otro. Este por ejemplo. Eso está mejor. El emulador del Marshall S. Dejémoslo Q. Le vamos, a ver, vamos a probar sacándole el Q. No, ¿para qué? Delay. Más lento. rever, le vamos a sacar el rever porque estoy con mucho rever y ahí lo dejamos total entonces ahora qué hacemos con este patch que tenemos configurado lo guardamos guardar pero acá nos pregunta dónde guardarlo entonces acá nos dice Voy a guardar el 0.7 Angus en A0 Rítmica P, que es un efecto que yo ya tengo guardado, así que no quiero guardarlo ahí. Vamos a ver cómo se hacía esto. Ya, con esto yo voy subiendo en el A0, ¿ya? que son los bancos que, donde puedo guardar. Entonces voy a buscar uno que esté vacío. Acá hay uno. Este, A7. Y lo vuelvo a apretar, completo, está guardado ya en A7 y queda con el nombre Angus, obviamente eso yo lo puedo cambiar, no lo cambié ahora, pero lo vamos a aprovechar de verlo para que vean. Entonces voy aquí al, al último, en, la, en esta rueda voy al total y voy acá con la flecha a buscar el que dice Angus, acá patch name. Entonces vamos a ponerle ejemplo, por ejemplo. Ejemplo, por ejemplo. Eh, después vamos acá. Ya. Y después le pongo guardar. Y ahí te pregunta, parpadea porque te está preguntando, ¿lo vaya a guardar ahí en Angus A7? Sí. O sea, lo estamos sobreescribiendo en otras palabras. Bueno, ahora para los que se quedaron hasta el final del video, les voy a mostrar un par de trucos. Que se pueden hacer con esta pedalera, que es uno, este botón, el que el Store, el que guarda nuestras modificaciones del patch, se puede usar para intercambiar también de posición los patches. Por ejemplo, tú tienes una canción y hay una parte en donde vas a tocar de determinada, determinado efecto y después resulta que la parte que sigue vaya a usar otro efecto. Por ejemplo, le sacáis delay y al otro le ponéis delay. Entonces tenemos este ejemplo que es el A7 y con el Store Swap puedo cambiarlo, intercambiarlo de posición con otro efecto que tenga. Por ejemplo, hay que dejarlo apretado y ahí abajo me dice Swap. Hay que tener ojo, mucho ojo con eso, ¿eh? hay que tener harto ojo porque si yo lo aprieto una vez, ahí dice Store. Entonces yo puedo reemplazarlo, puedo equivocarme y lo busco acá otro y puedo equivocarme y lo reemplazo por uno que no era entonces lo que voy a hacer es hacer swap acá qué es lo que hago para cancelar porque muchos se preguntan y qué hago para cancelar eso cómo lo hago si lo apretáis de nuevo lo guardáis yo lo que hago es mover cualquier rueda si muevo cualquier rueda se deshace ese modo de guardar o de swap entonces dejo swap apretado y lo voy a intercambiar por ejemplo con ese, ojo, de abajo diga swap, aquí diga swap, incluso está preguntando ahí, ¿swap? ¿lo van a intercambiar? Sí, entonces lo apretáis de nuevo, pap, y se cambian, entonces ahora en el A4 está el ejemplo, y en el A7, voy a subir a 7 está ese otro que tiene unos símbolos raros ahí, que suena así. Bueno, es un pequeño truco que se puede hacer. Lo voy a volver a como estaba, miren. Para que vean, lo dejo apretado. Swap. Y ahora busco donde estaba el, el ejemplo. A 4, ahí está. Y se van a intercambiar. Ese con los símbolos raros se va a ir a 4 y el ejemplo se va a ir a 7 como estaba. Ya estoy en A4, me voy a 7 ahora. Y ahí está el ejemplo que estábamos trabajando. Eso es súper útil para intercambiar los patches que uno haya creado. También se puede hacer en el software, conectando el cable USB a su PC y con un software que trae Zoom, lo pueden descargar desde su página web. Con ese software pueden también intercambiar los, los patches, la, el orden de los patches. Lo único malo que podría decir, lo malo que encuentro de esta pedalera, es que por ejemplo... Cada uno de estos modos en realidad es, si ustedes se fijaron aquí como está dibujado, es la cadena de efectos que yo tengo. ¿Se fijan? Es una cadena de efectos. Que puedo tener algunos habilitados y otros no. Lo malo que tiene es que no se, puede, no se pueden reordenar. Estos vienen ordenados de esa forma. Por ejemplo, eh, viene el compresor primero, después viene el noise reductor, otro... No, no, después viene un efecto, después viene el Noise Reductor, después el Drive y después vienen los ecualizadores, modulaciones. No puedo poner, por ejemplo, un Delay antes de la distorsión. Ahora yo no sé si, eso, si esta cadena de efecto en realidad funcionará tan igual como en los Stonebox reales. En donde, si ustedes, este es el mejor ejemplo, el Delay. Si ustedes se han fijado, si tú pones una distorsión, y pones el delay antes de la distorsión, o lo pones después de la distorsión, suena distinto, suena a distintos efectos, lo mismo pasa por ejemplo con el wah, -wah. si pones el wah, wah antes de la distorsión, suena distinto que después de la distorsión, entonces acá en este caso, no sé si funcionará como una cadena como lo muestra acá, si realmente el sonido funcionará de esa forma. Ese es el único pero que yo encuentro de esta pedalera, que no se pueden modificar las cadenas de efectos, no se pueden mover de un lado para otro. Para los que se quedaron, otro otro truco, digamos, hay un truco súper bueno. Miren, por ejemplo, estamos en este mismo ejemplo. Supongamos que yo quiero efect ya que quiero desactivar el octavador mientras estoy tocando. Ustedes pueden hacer esto en pedal, lo ponen hasta donde esté el efecto del el efecto del octavador, que es en FX, ¿cierto? A ver, veamos. EFX, sí, ahí está el octavador configurado. Y no sé si muchos se han dado cuenta, pero esta pedalera trae en la parte de acá, no se alcanza a ver ahí mucho. Ah, no, sí se ve. Aquí tiene un botón, ahí, trae un botón, y acá la pedalera trae un, una, un tope, digamos, de metal. Todo, esta, todo este pedal es metálico. Ya. Y este, si yo lo presiono con suficiente fuerza, lo que hace es desactivar el efecto. O sea, ahora yo debería estar sonando sin, eh, sin octavador y parpadea porque eso es lo que está controlando entonces después yo lo aprieto con fuerza y vuelve a estar activado me parece eso algo súper útil y eso es por el botón que tiene acá abajo uno lo aprieta y lo activa o lo desactiva entonces uno puede hacer eso con cualquiera de los efectos que uno tenga incluido en este patch, por, por decir algo. El, el delay. Pongamos el delay, a ¿eh? ver. ¿Tenía delay esto? Sí, tenía delay. Entonces lo desactivo ahora el delay. Sin delay. Con delay. aquí es que estoy controlando el delay con el, el volumen del delay con este, entonces como está en esa posición lo vamos a arreglar por ahí y eso sería todo, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse, denle like y compartanlo si es que les gustó harta gente me pidió este vídeo así que Espero que le haya gustado. Nos vemos en otro episodio. Chao.